Hola, bienvenidos a este primer tutorial sobre el uso de Python para en el nivel secundario. Este tutorial está pensado un poco orientado hacia el uso de Python para el campo de las matemáticas, pero a medida que vayamos viendo cómo funciona, podrán ver que también es aplicable a otros campos como las ciencias naturales también las ciencias sociales, y, y otras Python es un lenguaje de programación y en este primer video tutorial, en este tutorial número 0 vamos a ver solamente cómo dejar a punto nuestra computadora para que la podamos luego usar sin ningún inconveniente en el caso de aquellos que estén trabajando con computadoras de programa Conectar Igualdad Puede que no tengan inconvenientes ya que Python viene preinstalado con el sistema operativo Sin embargo, aún así puede ser que tengan una versión antigua de Python, en tal caso habrá que actualizarla O bien puede que lo hayan desinstalado Vamos a chequear primeramente si Python está instalado y vamos a ver qué versión de Python tenemos en nuestro equipo para ello lo que vamos a hacer es ir al botón inicio y escribir cmd como resultado va a aparecer una ventanita negra le damos enter y va a aparecer ahora sí una ventana que se denomina ventana de comando aquí vamos a escribir la palabra python como ven en pantalla Puede ser con mayúscula o con minúscula, es indistinto Y presionamos ENTER Cuando presionamos ENTER pueden ocurrir tres cosas La primera de ellas es que nos devuelve el texto que comienza con Python 3 como lo estamos viendo en pantalla Y luego unos números que son los números de la supersión Si a nosotros nos devuelve el texto Python 3 y luego otros números. Nuestro equipo está ok, está en condiciones. No hay que hacer nada y estamos listos para poder trabajar. Sin embargo, pueden ocurrir otras cosas. Puede ocurrir que en vez de devolver el texto Python 3, devuelva el texto Python 2. En ese caso, lo que vamos a tener que hacer es desinstalar el Python 2 instalar python 3 vamos a ver ahora cómo se hace voy a olvidar acá python pero existe otra opción que cuando escribamos python yo lo voy a escribir aquí mal pero para ver el texto cuando escribimos python sin la s obviamente les devuelve el texto, Python no se reconoce como un comando interno o externo Si les devuelve el texto, no se reconoce como un comando interno o externo Eso significa que directamente no tenemos Python instalado Y deberemos instalarlo Bien Vamos a ver cómo procedemos para desinstalar Python en caso de que tengamos Python 2 y de dónde descargamos Python 3. Para aquellos que hayan tenido Python 2 o para aquellos que directamente no tengan Python instalado. Vamos a ir a inicio y vamos a escribir panel de control. E ingresamos a la opción panel de control. yo ahora estoy trabajando bajo un Windows eh, 10 pero aquello que tenga Windows 7 no va a tener inconvenientes más o menos en seguir los mismos pasos dentro de la categoría programas vamos a la opción de desinstalar un programa perdón, aquí va ahí, desinstalar un programa y aparece una lista ordenada alfabéticamente con todos los programas que tenemos instalados en nuestra computadora en la lista Vamos a buscar el Python 2 Yo tengo el Python 3 obviamente, pero lo voy a desinstalar también para que ustedes vean el proceso No confundan Python con otros programas como por ejemplo Python Launcher o Python Pygame Son cosas, eh, digamos, distintas En nuestro caso nos interesa el programa que solamente se llama Python yo reitero, tengo Python 3, pero lo voy a desinstalar para que veamos el procedimiento. Recuerden que solamente tienen que desinstalarlo si tienen Python 2. Para desinstalarlo, le damos un clic derecho y cliqueamos la opción desinstalar. Se abrirá una ventana. En este caso no me hizo ninguna pregunta, pero puede ser que en algunas versiones les pregunte si desean desinstalarlo o repararlo. En tal caso, tienen la opción desinstalar. El proceso, el proceso de desinstalación y de instalación puede tardar tiempo, depende un poco de las características de la computadora. Así que les recomiendo que tengan paciencia. Mientras se desinstala el Python, supongamos que estoy desinstalando un Python 2, les voy a mostrar cómo descargar el instalador de Python 3. La descarga se hace a través de bueno, una conexión de internet, pero una vez que lo descargan lo pueden llevar con un pendrive a la escuela, por ejemplo. Vamos a abrir un navegador de internet y vamos a ir a la dirección python.org. Vamos a enter. Y va a cargar una página que está en inglés, pero no se asusten. Vamos a proceder desde acá a la descarga de Python. Vamos a posicionarnos en la opción que dice Downloads en la parte superior. Solamente nos posicionamos, no hace falta hacer clic. Y vamos a observar que aparecen dos botones de descargas para Windows. Uno que es el Python 3, actualmente va por, por la subversión 6.4. Y la descarga para Python 2, que actualmente va en la subversión 7.14 ambos Pythons se siguen manteniendo y desarrollando pero nosotros vamos a trabajar con Python 3 y es importante que todos trabajemos con la misma versión porque si no, puede ser que algunos comandos que anden bien en Python 3 no funcionen en Python 2 simplemente por eso, a fines de mantener una uniformidad he optado porque todos trabajemos con Python 3 hacemos un clic en el botón Python 3, actualmente va por la 6.4, pero es posible que como ustedes ven este video vaya por otras versión. Y ahí nomás, sin mucha vuelta, nos va a preguntar si queremos abrir el archivo. Le voy a dar a la opción guardarlo, así se queda en mi carpeta de descargas. Y como verán, ya empezó a descargarse el archivo. Eh, yo ya lo he descargado una vez, por eso le puso i un uno, entre paréntesis es un archivo que pesa unos 30 megas, no es muy pesado y recuerden que una vez que lo descargaron lo pueden trasladar con un pendrive e instalarlo en cualquier Windows desde Windows 7 para arriba en general no van a tener inconvenientes aquí hay una advertencia respecto de que el Python 3.5 para arriba ya no se puede usar en Windows XP pero eh, general que quedan pocos equipos ya con xp si ustedes necesitan trabajar en una computadora que tenga windows xp o si hay el gabinete de su escuela y windows xp entonces deberán descargar una versión pueden trabajar con python 3 pero una versión eh, inferior a la 3.5 si quieren ver todas las versiones de python hacen clic en la opción view the full list of downloads y ahí van a ver toda la nómina pero en caso de que trabajen con Windows 7 o superior, no van a tener ningún inconveniente con el Python 3.6.4. Mientras se descarga mi instalador de Python, vamos a ver cómo va la desinstalación del Python, del supuesto Python 2. <ríe> Bien, acá me informa que Python se descargó, se, perdón, se desinstaló exitosamente. Me bueno, me agradece. <ríe> Le doy el botón de cerrar. Yo ya desinstalé mi Python, que era supuestamente el Python 2 Y ahora vamos a ver cómo instalar Python 3 Que es muy sencillo, solamente hay que tener una pequeña precaución Bien, aquí ya se descargó mi archivo Lo voy a abrir desde aquí mismo, con un clic Bien, y voy a cerrar las ventanas esta es que yo abrí hoy de comandos con su crucecita perfecto esta es la primera ventana que nos muestra el instalador de Python y hay dos opciones, instalar ahora o eh, personalizar la instalación lo que hay que tener en cuenta acá es marcar es el cuadrito que está en la parte inferior que dice add python 3.6 to path ese check esta, esa tilde la marcamos. Y una vez que la marcamos, ahora sí le damos clic al botón instalar ahora. En general con la configuración por defecto va a estar más que bien. Tengan en cuenta que eh, bueno se instalan en el disco C. En particular aquellos que trabajan con computadoras de conectar igualdad. Tengan en cuenta el tema del espacio libre en disco. Eh, en general yo recomiendo que tengan un espacio libre de unos 800 megas. De ser posible, un giga estaría genial A veces eso no ocurre, por tanto, tenganlo en cuenta antes de proceder a la instalación Para que se instale bien y para que se instale rápido Si la computadora está con un espacio en disco muy ajustado El proceso de instalación puede que eh, se concluya exitosamente Pero puede llegar a tardar mucho más Yo lo he instalado en varios equipos eh, incluso a veces puede tardar hasta 15 minutos en instalar Ahora estoy con una computadora una, Bueno, una serie suba De la, las últimas Que se han entregado en 2018 Bueno, 2017 Del programa Conectar Igualdad Pero en general con todas las computadoras va Bueno, como verán La instalación es bastante rápida Ya casi está para aquellos que no sean de Argentina y que estén viendo este video, les comento que el programa Conectar Igualdad es un programa de aprovisionamiento de tecnología en las escuelas de nivel secundario. Esto traducido consiste en dotar de equipamiento a los alumnos y a los docentes. Por eso hablo de Conectar Igualdad en algunos momentos ten en cuenta que de todos modos, Python puede ser usado en cualquier computadora, en cualquier gabinete, incluso también en, cualquier, en otros sistemas operativos eh, así que si tienen en su gabinete de la escuela otro sistema como Ubuntu o Guaira o Debian también lo pueden instalar solamente que van a tener que hacer otros pasos He optado por explicar la instalación en Windows porque asumo que es el sistema operativo por ahí que más frecuentemente usan tanto los alumnos como los docentes. Bien, aquí me informa que la instalación ha finalizado exitosamente. Le doy clic al botón cerrar. Y ahora voy a verificar que Python se haya instalado. ¿Cómo lo verifico? Haciendo lo que hicimos al comienzo. Voy al botón de inicio y escribo CMD le doy un enter y aparece esta ventana negra y acá escribo Python al darle enter debería ahora sí aparecerme el texto Python 3.0 y el número de la versión que haya estado vigente en el momento de hacer la descarga bien una vez que tienen esto la computadora ya está en condiciones para poder trabajar ¿Qué pasa si, luego de instalar Python vengo a la ventana en que les estoy mostrando escribo Python y me dice que el comando no se reconoce? Bueno, es posible que se hayan olvidado, en tal caso de tildar esa, ese check, esa opción que estaba en la primera ventana de instalación Si ustedes se olvidaron de marcar ese check que está en la ventana en la primera eh, ventana de instalación la opción que decía add python to path bueno no pasa nada lo que van a tener que hacer es desinstalar el python aunque estén aunque esté ya instalado correctamente van a tener que desinstalarlo el python 3 a través del panel de control y luego proceder nuevamente con el proceso de instalación y tener en cuenta si sí, eso sí de tildar esa opción eh, Cualquier otro inconveniente que les, vaya, que les pueda surgir en el proceso de instalación lo pueden preguntar aquí al pie del video. También por redes sociales en Twitter, arroba Los voy a estar leyendo. En la próxima, en el video 1, ahora sí vamos a estar ya trabajando un poco más con, con Python. Nos vemos y éxitos.